Y yo creo yeah, we have we have definitely enough for one CD, two CDs maybe. <laughs> <laughs> <laughs> how are we gonna do it, eh? Right? Could <laughs> <laughs> friends, are you going No, Friends, you gonna come <laughs> and help us make this CD? I will come to. <laughs> yeah. Yeah. <sure. laughs> yeah sure. That would be just fantastic if you all want to help us <laughs> to make this thing real. <laughs> Bueno, pues vamos a grabar un vídeo, ¿no? Como toca y ponernos serios y claro. pedir a, a gente ayuda, ¿no? Así un poco más sí, ahí. Sí. hablando Hablar así y tan hola, así. la a igual. Con él va a ayudar. Sí, sí, sí. Espera, si querés empiezo yo, pero esto no lo grabes, ¿eh? Espera, empiezo yo. Mira, por ejemplo. Espérate, prepárate un poquito, ¿no? antes Bueno, espérate, me voy a peinar un poco, ¿así? ¿Está bien? ¿Así? ¿Estoy bien? Bueno, por la mañana, todo lo bien que se puede estar por la mañana, ¿vale? Sí, sí. es sí, no sé qué ha dicho, pero ha dicho algo del de, de, de pelo. Bueno, pues... Eh... ¿Estoy bien? Vale. Eh, pues nada, eh, queridos amigos y amigas, pues vamos a hacer un bercami para pedir vuestra ayuda. Y bueno, está todo escrito abajo, creo que está ahí abajo. Y lo que vamos a pedir un poco de dinero, que a través del micro mecenazgo está... Bueno, esto no ¿micro lo... Micro mecenazgo. Ah, vale, vale. Es que no, pero mucho... No. Me, mecen mecen, mecenazgo. Mecenazgo. Mecenazgo. Sí, no sé cómo, Mece, se no, cómo se dice en inglés. Mecenazgo. ¿Cómo se dice en inglés? eso luego lo haré mejor eh? que ahora no me he preparado ahora dilo tú primero. oh serious vale, pero yes, sería... we are a group playing Balkan um, and klezmer music but buena, in a very una authentic way <laughs> um, and but we would yes we would love to have your help to make a CD la de from various parts of Eastern Europe but we also started composing our own songs as well so If you'd limite. like us to give us a chance to, to record these things yes please join us De <laughs> serio yes. yes. no hay Porque no que de hacer <laughs> Pero puedes poner al revés que parece que tocando Así Sí, sí. creo que sí eh, no, pues, pues, a hacer un para ganar dinero y para que a hacer un disc que creemos que estará pues no sé, vuelve. Bueno, también hay que decir. Y en este de... pasa vuelve vuelva, fenlo ya. O sea que si la chelsea pasa igual de B, sentinto que vosotros fenlo, ya hacen contentos. Esto no, esto no, vale, Yo, esto no sirve. Quiero decir, esto no, no. No lo pongas. Quiero decir, que ya te diremos cuándo lo tienes que hablar de eso. Ya, vamos a hacer otra versión later. Esta la Esta es la versión beta. Pues muy bien. ¿Seguimos ensayando o qué?